Hay un dicho que dice, son tan mentirosos que cuando dicen la verdad se ponen colorados. Y eso le pasa aquí al caso de, de Alex Zapp con su tal diplomacia en Venezuela. ¿Qué pasa? Cuando Alex es detenido en Cabo Verde, dice no conocer a Maduro, dice no, no tener relaciones de ninguna índole con Maduro, no tener nada que ver con la cúpula chavista o con el régimen dictatorial de Maduro. Pero como cosa de arte, de magia, resultó que ahora son amigos, y que ahora es el patrón, que Maduro es el patrón, que ahora es diplomático, que era enviado, bueno, Moro y Chordica le aparecieron una cantidad de títulos, por eso digo, dicen tantas mentiras que cuando dicen la verdad se ponen colorados, ya ni siquiera entre ellos mismos se contradicen, el gran problema que ellos han tenido con este dilema es que, a la hora de justificar las cosas, uno resulta diciendo una cosa y el otro resulta diciendo la otra. Como diría el dicho coloquial, le cayó agua a la sopa, o en el peor de los casos, se les volteó la torta. Duro revés para la dictadura de Maduro en el caso al los fiscales de Estados Unidos presentaron documentos que desmienten su condición de diplomático. Vuelvo y digo, si él no debía nada, porque mintió? Si él no debía nada o estaba haciendo las cosas bien, ¿por qué dijo en su momento no conocer a Maduro, no tener ningún negocio con él y ahora aparece como diplomático de precisamente el gobierno de Nicolás? De acuerdo a las investigaciones, la fiscalía mostró una copia del supuesto pasaporte de SAP que lo acreditaba como miembro del régimen, con una imagen y una firma que coinciden con un documento no diplomático emitido hace dos años. Casi dos años más tarde, lo que indica una posible falsificación. Ay, ah, estas bellezas están que hacen lo que sea para poder sacar a Alex App de allá, porque ellos saben que donde Alex App hablen, tienen medio pie en la cárcel. La cosa está delicada, no está fácil. Esto se volvió un coge coge, pero... Tarde que temprano, la verdad siempre va a salir a la luz. Esto se pone interesante, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios para seguir día a día informándolos a ustedes al salir de casa de lo que está pasando en Venezuela, en muchas partes del mundo, pero sobre todo en esos países dictatoriales que tanto mal le están haciendo a la humanidad. De manera acelerada y desesperada el régimen socialista de Venezuela lleva dos años tratando de sacar del sistema judicial penal estadounidense a un empresario que según afirma estaba en una misión secreta con su aliado Irán cuando fue detenido con una orden de arresto estadounidense durante una parada rutinaria para repostar en África. Como dice el dicho, le salió el tiro por la culata la liberación de Alex Saab sufrió un duro golpe, un duro revés, cuando la Fiscalía de Estados Unidos presentó documentos que ponían en duda pruebas de la defensa que sustentan afirmaciones de que tiene inmunidad diplomática. Entonces era la, la pregunta que yo me hacía. Hace algunos meses en este mismo canal. O sea que aquel que tenga su valija diplomática. Aquel que tenga inmunidad diplomática. Puede delinquir. Porque sencillamente no lo pueden tocar. Y eso es lo que están tratando de hacer con Alex Ya está comprobado que lavó 350 millones de dólares en Estados Unidos. Comprobado. Ya está comprobado que este estaferro de Nicolás Maduro. Y ahora qué más quieren hacer. Colocarle una inmunidad para que él siga delinquiendo. Tenaz. El empresario colombiano había pedido que se estimaran los cargos penales emitidos en Miami por lavado de dinero Pero la respuesta de la fiscalía cuestionó el momento y la forma en la que el dictador de Venezuela Nicolás Maduro Supuestamente nombró a SAP enviado especial del régimen Lo que las autoridades americanas presentaron fue una copia del supuesto pasaporte diplomático de SAP con una imagen y una firma que coinciden con un pasaporte no diplomático emitido casi dos años más tarde, lo que indica una posible falsificación según la firma. Piensa mal y acertarás, ¿qué podemos hacer? Por su parte, los fiscales obtuvieron en la biblioteca del Congreso de Estado de los Estados Unidos una copia impresa de la Gaceta Oficial de Venezuela del 26 de abril del 2018, que contradice una versión electrónica de la misma edición especial, la número 6373, presentada por la defensa y que supuestamente muestra el nombramiento de SAP como enviado especial en un decreto presidencial. Vuelvo y digo: no se ponen de acuerdo ni siquiera para decir mentiras. Es, se estrellan ellos con su misma realidad, bla, bla, bla. Esto no concuerda. El hecho cuestiona de forma significativa. Si el régimen de Maduro de verdad nombró a Saab Morán como enviado especial y en su lugar sugiere que esto era una historia inventada. Luego de la huida de la fiscal, ustedes se acuerdan de la fiscal que se le tocó volarse en una moto, era de la corte de, de Diosdado Cabello, pero ella le tocó salir huyendo porque, a ver. Ella tiene su idea izquierdista, socialista, pero cuando se dio cuenta de las barrabasadas y brutalidades que estaban haciendo, prefirió más bien que uno de sus escoltas la llevara en una moto, la sacara a la frontera y fuera y se refugiara en Colombia. Cuando ella se entrega allá, como asilada, viene a destapar la olla porque nadie sabía de Alex a. Ahí aparece Alex a como el supuesto testaferro de Maduro y donde... Ya en, este, ya en este momento ya no son suposiciones sino que está más comprobado mejor dicho, como decir que el agua es transparente SAP se convirtió en una figura importante gracias a esa fiscal marchas auspiciadas por el régimen libros y documentales le describían como una víctima de secuestro del imperio Cuyo único delito fue ayudar a la nación petrolera A eludir lo que considera sanciones ilegales por parte de los Estados Unidos Mejor dicho donde le demos crédito a esto La madre Teresa de Calcuta le queda en pañales a este señor Porque lo van a nombrar de una vez santo La batalla legal se ha complicado aún más Por las pruebas de que antes de su arresto SAP había sido fichado como informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos de la DEA y había proporcionado información a la agencia sobre corrupción en el círculo interno de Maduro. De manera contraria, el régimen de Maduro tampoco mencionó ninguna condición diplomática cuando protestó por la detención de SAP. Las tres primeras cartas del entonces... Ministro de Exteriores Jorge Arreaza a las autoridades en Cabo Verde Se referían a SAP como agente o representante del régimen de Maduro Y solo mencionan el pasaporte no diplomático que llevaba cuando fue detenido El pasaporte diplomático no se menciona hasta meses más tarde Y ese documento tiene exactamente la misma imagen y firma que el pasaporte no diplomático que parecía haber sido emitido casi dos años después apuntara a lo fiscal qué coincidencia preciso cuando ya no se encontraba más. Apareció por arte de magia. Pero como sabemos que hay un registro interno. Y aparece un numeral. Que es el que les, el que les abro yo aquí. Donde en una misma edición electrónica. Del número 6373. Aparece. Pero dos años más tarde. O sea que palabras más palabras menos. Aquí lo que se está comprobando. Es que esto es lo que coloquialmente. Llaman un pasaporte chimbo. Ilegal. Falso. Al comienzo se presentó como un triunfo del gobierno de Trump. Ojo, porque esto se les ha vuelto una papa caliente. Para el gobierno de Trump, significa un triunfo. El caso se ha convertido en un gran obstáculo en los esfuerzos del gobierno de Joe Biden de mejorar las relaciones con Caracas en un momento en el que Occidente busca nuevas fuentes de crudo para compensar la pérdida de exportaciones de Rusia tras las acciones por su invasión de Ucrania. Esto está para alquilar balcón y aquí sencillamente se está descubriendo la verdad. Se están descubriendo los intereses y de aquí vamos a ver qué pasa. Pero esto se está poniendo bueno, bueno, bueno. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.